particularmente quiero resaltar con esto es es la exactitud, es, es que ya no estamos con, con los ojos vendados, es que ya tenemos toda la información o pues los usuarios tienen toda la información es un punto bien importante que, que nos da un avance en, en la forma en que solicitamos espectro y finalmente pues tenemos tres herramientas que vamos a, a estar desarrollando en este semestre esperamos ya tenerlas a punto en la segunda mitad del año de pronto no todas les sirven a ustedes, por ejemplo el registro de televisión pues no, no, de pronto no es de utilización, pero la edepedia también va a facilitar y va a aclarar muchas inquietudes que hay en cuanto a la normatividad de espectro. Y eh, la, la, primer, la segunda fase del, del sistema de simulación, que está relacionada ya con la parte de cubrimiento, pues también digamos que resulta de gran ayuda. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá... De pronto sobre las herramientas hay muchas, muchas dudas, pero pues ya sobre el trabajo del día a día que se van a, a ir resolviendo. Tenemos todos los canales, eh, tenemos el correo, tenemos comunicaciones, tenemos eh, el enlace con el ministerio para cualquier duda o soporte que, que se necesite por acá. Querida. Muchas gracias por su participación y asistencia. Gracias.